tres años ha habido una ligera reducción en, en el consumo de cocaína eh, para el caso de Bogotá y un aumento en la edad del primer consumo de, de los consumidores de cocaína. No obstante, el consumo de otras drogas se ha aumentado, eh, en particular el consumo de la marihuana ha aumentado sensiblemente. un incremento en el área cultivada a partir del 2013 eh, que no eh, corresponde con ningún aumento en el consumo nacional de cocaína. Probablemente el aumento en área cultivada tiene otras explicaciones. Eh, Ahí hay, hay diferentes hipótesis. La primera hipótesis es que eh, la reducción o, o la eliminación de las aspersiones aéreas con glifosato eh, generaron el aumento en cultivos eh, o que eh, las perspectivas de la implementación de los acuerdos eh, generaron incentivos para que los, las familias cultivaran más eh, coca. Con respecto a la primera hipótesis es difícil, eh, es difícil probarla fundamentalmente por el que el incremento en el área cultivada comienza antes de que se suspenda la expresión con glifosato. Eh, de manera que probablemente la, la teoría más verosímil de momento es que eh, los cultivadores o en las zonas donde hay cultivos eh, reaccionaron aumentando el área cultivada previendo eh, pues, beneficios derivados de la implementación de los acuerdos. El gobierno eh, puso una meta para el año 2017 de que se reduzca la, el área cultivada en 100.000 hectáreas. Eso es casi la totalidad del área cultivada. Y la idea es que 50.000 hectáreas eh, se sustituyan en programas voluntarios de sustitución y 50.000 hectáreas se erradiquen. Creo que es muy difícil lograr esas metas. Eh, en cuanto a sustitución, fundamentalmente porque... La coca es para, muchas, para muchos cultivadores un seguro. En la mayoría de las zonas cocaleras el nivel de ingreso es muy bajo. Hay un problema de desarrollo bastante serio. Son zonas con, bajo, digamos, con altos niveles de pobreza, eh, con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y la coca es una fuente de ingreso. De manera que eh, llegar eh, erradicando antes de implementar procesos productivos eh, es condenar a la miseria a muchos de estos individuos